¿Por qué deberías confiar en la fidelidad de Dios? Tenemos un Dios que es fiel y digno de confianza. Él siempre está ahí para ayudarnos cuando más lo necesitamos. Es fácil confiar en Él cuando todo va bien. Pero, ¿cómo sabemos que Él será fiel en los momentos difíciles? Él nunca nos ha dejado ni nos ha abandonado. Él ha estado allí en cada paso del camino y continúa cubriendo nuestras necesidades.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 este salmo trae esperanza a aquellos que se sienten desapasionados hacia el cristianismo. El Salmo 40 es uno de los salmos más cortos de la Biblia con solo tres versículos. El primer verso es una introducción que habla de cómo Dios ha estado en silencio ante sus oraciones. El segundo versículo habla de cómo han estado esperando que Dios responda a sus oraciones, pero él no las responde. El tercer versículo habla de cómo Dios les hablará nuevamente y responderá sus oraciones porque los ama. Es posible que hayas tenido dificultades para creer que Dios te ama debido a todo el dolor y el sufrimiento que atraviesas. Pero Dios dice que te hablará de nuevo, contestará tus oraciones y traerá consuelo a tu alma porque te ama. Confía en su fidelidad hoy.